Gonzalo. Eh, empecé... Bueno, yo estudié arquitectura técnica, soy arquitecto técnico eh, aquí en, por la Universidad de Granada y terminé en, terminé en 2010, luego estuve estudiando un máster, terminé en 2012 y, y bueno, la verdad que uh, durante estos años empecé a trabajar en el, colegio de, en el colegio de Granada llevando la comunicación, las redes sociales, también un poco la página web en 2013 y luego a, a, a raíz de empezar a estar trabajando en el Colegio de Granada eh, estoy llevando ahora también actualmente las redes sociales de Fundación Musat, del Consejo, del Consejo General también, me podéis leer ahí. En ActivaTie también estuve el primer año de las redes sociales de ActivaTie, de cuando, cuando empezó. Eh, y tam también estoy metido en Promotejado, que es una asociación de, de fabricantes de materiales de construcción, eh, Euronit, de bueno eh, me dedico tanto a la no tanto a la comunicación personal de marca personal sino más a la comunicación corporativa institucional entonces pero yo voy a centrar la, la charla sobre todo en lo que es la, la comunicación personal profesional vale no tanto en la, en la empresarial eh, bueno eh, enrique si sí, no te pongas nervioso porque voy a mencionar Ticat, vale eh, se me ha olvidado poner esta foto en mía. Bueno, eh, esto es, esto es un, una captura de pantalla de 2012, porque bueno, como os comentaba, en 2012 eh, nos juntamos. Eh, era muy activo en las redes sociales. Eh, la verdad que teníamos mucho tiempo libre porque, ya os digo, eh, recién, recién titulado eh, en 2012 en Arquitectura Técnica, pues lo único que hacía era navegar por internet, porque no había trabajo. Entonces, bueno, la verdad que nos juntamos varios compañeros, varios arquitectos técnicos, eh, empezamos a, a charlas por internet, quedábamos en esta aplicación de Hanaud de, de Google y, y esas charlas que nosotros teníamos al principio en privado, las empezamos a, a abrir al público y empezamos a, a llamar a profesionales que hacían cosas muy novedosas dentro de la profesión. Eh, recuerdo que empezamos hablando de, de Project Management, eh, bueno, revisando a la, Bueno, no sé qué pasaba. De, de BIM, que no se sabía Beam, nada de qué era BIM. Eh, en 2012. En link Construction estuvimos hablando también. Eh, no sé, temas como muy novedosos y entonces, eh, la verdad es que te, teníamos como mucha, teníamos mucha audiencia. Eh, eh, franti o Te Leo, pero no me ponga esas cosas. Eh, entonces, bueno, lo, lo, que quiero, lo que quiero decir es que eh, tanto en, la, en las redes sociales como también, luego voy a pasar a la, que, a la siguiente captura, eh, éramos muy activos en Twitter, yo también tenía un blog, he puesto aquí una captura de pantalla, luego esta parte de aquí abajo que veis con local, con scores. ahora os cuento un poco por qué, por qué va la historia esta, pero yo me daba cuenta de que eh, yo estaba creando sin darme cuenta eh, un ecosistema alrededor mía que daba la imagen, eh, daba, proyectaba una imagen, proyectaba una marca, una marca personal, una marca corporativa eh, sin, sin yo quererlo, simplemente yo estaba mezclando un poco pues, lo que, los estudios que yo tenía, lo que a mí me gustaba que era la construcción, la arquitectura técnica pues con nuevas tecnologías, nuevas maneras de comunicación eh, y bueno eso yo sin darme cuenta la gente pues te empieza, empieza a contactar contigo, preguntarte qué haces, eh, y bueno a, a raíz de un poco por ejemplo de, del blog en el que era muy activo aquí tenéis por ejemplo el, el, una captura de pantalla de, de un artículo que se llama hasta dónde llegar hasta dónde llega la iso 9001 eh, y, y está relacionado con el local este de scores que hay aquí abajo es que yo tenía un blog y hablaba de eso de arquitectura técnica y me contacta una empresa eh, una empresa que se dedica a, a hacer de intermer, intermediario entre eh, Empresas que tienen negocio y quieren publicar sus contenidos en blogs de terceros. Entonces con, ven mi blog, ven que habla un poco de la construcción, de, de, del tema este también de calidad, que estaba un poco relacionado y me preguntan que si, que si quiero publicar en mi blog, pues que un local de, en aquel entonces, yo no sabía que era de Score, lo llamaban, era un hotel, eh, que, si, que, si, que si quería hablar que este hotel, pues que tenía la 9000, que había conseguido la 9001. Y digo, bueno, pues ya está. Es un ejemplo así un poco como muy tonto, yo esto no lo busqué, me, me encontraron ellos, pero bueno, yo lo que quiero dar es un poco eso, la, la imagen de que si tú vas creando, como si tú vas eh, caminando y proyectando una imagen, al final la gente llega a ti. Es un camino de largo recorrido porque tienen que pasar los años para que empiece la gente a contactar contigo pero al final termina dando sus frutos. Pero sobre todo es muy importante tener como un objetivo final y saber labrarte muy bien el, el camino, hacia dónde, hacia dónde ir. Me he hecho un guión y no lo estoy siguiendo para nada, pero bueno. Es lo bueno, normal, todo esto... ¿eh? ¿Eh? Es lo normal. Vale. Bueno, con todo esto de la imagen, que lo que os quiero decir es que en 2013, eh, aquí en Granada estaba una fotografía de cuando yo empecé a trabajar en el Colegio de Granada, y en 2000, 2013 eh, entra un nuevo presidente que es Miguel Castillo, que se ve en el centro de la fotografía, a la izquierda es Antonio, que también era de la Junta de, la junta de Gobierno, y ellos ya me seguían a mí previamente, sabían que era de Granada, arquitecto técnico, que tenía interés en esto de las redes sociales y también me llamaron a mí para, para incorporarme a empezar a trabajar al, al Colegio de Granada, porque ellos no tenían redes sociales, querían empezar en este, en este mundillo y, y, y bueno, contactaron conmigo y desde entonces, la verdad que estoy súper súper agradecido aquí a, al, al Colegio de, de Granada. Jolín, ya siete años va a ser desde que empecé allí. y bueno al turrón. Eh, quiero empezar hablando pues esto, un ejercicio de... ¿Quién, ¿quién pinta en la pantalla? Bueno, Alguien eh, tiene el uso de pizarra o algo así, eh, pero Vale. tú puedes, tú puedes eh, gestionar el tema ese, eh, si, no sé si que se habrá colado. No, yo lo quiero prohibir. Bueno. Eh, Eres un censor. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, al turrón, como decía, eh, un, esto es un ejercicio de, de primaria, de cuando estábamos en, en lengua y nos explicaban un poco qué era eso de emisor-receptor y mensaje. Eh, eh, en torno a esto gira toda, gira toda la comunicación. Eh, si hacemos también un paralelismo hacia el mundo profesional, pues yo creo que el emisor en este caso sería la marca personal, que seríamos nosotros, las personas, los profesionales, eh, los receptores, serían los, los clientes y la comunicación que nosotros hacemos son, eh, es el mensaje. ¿vale? Eh, lo más importante para mí, bueno, una de las cosas más importantes sería primero identificar quiénes son los clientes. Eh, quiénes eh, dónde está eh, el lenguaje que habla porque bueno no es lo mismo hablar para eh, no es lo mismo hablar para una comunidad de vecinos que hablar para un arquitecto o hablar para otro arquitecto técnico entonces tenemos que identificar muy bien quiénes son nuestros clientes porque en, en función de quiénes son nuestros clientes cómo hablan tendremos nosotros también que, que cambiar la manera en la que hablamos vale eh, la, lo resumo aquí en la frase, a fin de cuentas eh, se trata un poco de, de, de mostrarnos empáticos hacia, hacia los clientes, hacia los receptores que nosotros, que, que están recibiendo nuestra comunicación. Vale, eh, luego mmm, también quiero hacer un repaso de las redes sociales, eh, en base un poco a la, a la experiencia que yo, que yo he tenido, eh, quiero hablar también un poco de, de cómo estoy viendo las redes sociales eh, eh, ahora porque la verdad que ha, ha cambiado ha cambiado bastante eh, quiero empezar por linkedin porque en, el, en lo último, en el último año año y medio la verdad que es una red social que está creciendo muchísimo hay que tener en cuenta que en esta red social sobre todo lo que hay son profesionales y empresas entonces si nuestros clientes son sobre todo otros profesionales otras empresas LinkedIn a mí me parece la red social en la que hay que estar y, y, y porque es que eh, me, me, me llega incluso mucho mucha gente que está encontrando trabajo a través de LinkedIn, de hablar con uno, hablar con otro. Eso sí, eh, LinkedIn, eh, en LinkedIn se valora mucho la interacción eh, con otros usuario, el comentar a, a otros compañeros. Eh, pedir amistad, recomendar, compartir contenido de terceros. Se valora mucho más incluso que el, el, la frecuencia de publicación, de publicaciones propias de, de cada usuario. Vale. Entonces, para mí, eh, si, si no, como decía al principio, si nuestros clientes son profesionales y empresas, creo que aquí es donde hay que estar. Por otro lado también está Facebook, que eh, igual eh, ha, caído, ha caído en su uso. Eh, es una red social donde también están las empresas, pero sobre todo lo que están son las personas. Las personas de a pie, la ciudadanía, la sociedad. Pero eh, a través de Facebook me parece muy difícil contactar con, con estas personas. No, no, no, no se expande tanto el contenido como en redes sociales como LinkedIn o como Twitter. ¿Vale? La viralidad aquí, por ejemplo, en, en Facebook eh, no, es tan, no es tan alta como en, otra, como en otras redes sociales. Entonces, eh, Facebook yo solamente la recomendaría para quienes sus clientes son eh, eso, sociedad, eh, ciudadanos en general, ¿vale? No profesionales ni empresas. Twitter, eh, la verdad que han pasado muchos años desde que comenzó Twitter y se mantiene, aunque el, el, el número de usuarios no crece tanto como otras redes sociales, se mantiene un poco estancado, pero aquí hay una mezcla de empresas, profesionales, ciudadanos. Yo creo que Twitter lo que tiene muy bueno es eh, eh, la viralidad de los mensajes. Eh, creo que es la red social en la que más se pueden expandir nuestros mensajes, más alcance tienen eh, las publicaciones y donde también se valora últimamente mucho eh, donde últimamente se valora mucho la, la interacción Creo, en general en todas las redes sociales ¿eh? se está valorando mucho más la interacción que la frecuencia de publicación <coughs> Instagram que bueno eh, seguro que todos la conocéis pero eh, mucha gente también habla de que es la red social del futuro están muchos jóvenes ahí eh, pero es una red social en la que el contenido audiovisual es la pieza clave. Es sobre, sobre ese contenido es sobre lo que gira todo. Entonces, si nuestro trabajo, porque es que al final el trabajo de arquitecto técnico no, es difícil, de, es difícil de, de mostrar en imágenes, en vídeos, porque es un trabajo mucho más de gestión que el trabajo que hace el arquitecto técnico no es tan visible como por ejemplo el de un arquitecto. Para un arquitecto estar en Instagram es imprescindible porque eh, las fotografías de la obra acabadas, eh, los vídeos que ellos pueden colgar aquí, eso le, da, le genera una visibilidad tremenda, enorme. Sin embargo, para los arquitectos técnicos tengo, yo, tengo mis dudas con Instagram. Estoy, estoy de acuerdo con que va a ser la red social del futuro porque sobre todo es donde la gente está más joven y, y conforme vayan pasando los años, esa gente joven va a ir cumpliendo años, va a seguir en Instagram, a no ser que salgan otras redes sociales. Pero vamos, no creo que TikTok se convierta en una red social de, para profesionales. Pero Instagram habrá que ver porque a lo mejor ellos cambian y dan un giro, y a lo, mejor, eh, a lo mejor dan un giro y a lo mejor el contenido audiovisual ya no es tan importante y hacen como una mezcla del contenido de texto. Entonces. Instagram, hay que hay que vigilarlo porque es una, es una empresa co, eh, comprada por Facebook y a lo mejor Facebook termina diciendo, pues mira, vamos a echar toda la carne en el asador en Instagram, vamos a irla cambiando y al final esa masa de usuarios jóvenes que tienen ahora eh, se mantiene en el futuro. Y por último, guau wow, tío, que llevo 15 minutos, es que hablo muy rápido. Bueno, eh, nombro también eh, Activatía y tu edificio en forma, que, aunque son, eh, son solamente para arquitectos técnicos, pero sí que están haciendo una labor muy importante de eh, llegar a la sociedad, eh, han habilitado una sección de consultas, de consultas técnicas, en las que también valoran mucho, en las que también valoran mucho el, eh, que los usuarios pues, vayan publicando más, da más visibilidad a los usuarios que más publican. Creo que son redes sociales que para conseguir trabajos también vendrían muy bien, trabajos puntuales. Nombro también Plazatio porque, aunque es una red social para arquitectos, pero creo que podría ser interesante para algunos profesionales de la arquitectura técnica al tener algo de presencia en esta red social también. Y bueno, nombro también otros medios de comunicación online. O sea, nosotros no, no, todo tiene que ser. La comunicación en Internet no son solo las redes sociales. Eh, ahora hablaremos también un poco de la web personal, de un blog personal, que eso también es comunicación en internet. Pero también otras cosas que se puede, eh, en las que se puede pueden entrar los profesionales, pueden ser estos, revistas especializadas, se me ocurren pues, cercha, por ejemplo. Eh, que tiene una tirada muy grande, llega a muchísima gente. Eh, prensa de, del sector, como puede ser, por ejemplo, eh, prensa del sector como CIC eh, Construcción, Construible, son, son, son medios de comunicación en los que también quizás se pueda tener algo de presencia. Es más complicado porque sobre todo es más para empresas, pero, que, pero creo que como profesionales sí que se puede volcar mucho del contenido... De, del conocimiento que tiene uno personalmente en, en estas redes sociales se me ocurre por ejemplo ejemplos como eh, alguien que sea alguien que tenga una especialización muy concreta que, que publique, que publique mm, un artículo especializado en, en, en, en eso por ejemplo este eh, Ana ayer estaba hablando sobre edificación eh, edificación saludable perdón que es un tema que está ahora mucho y que en el futuro va a ser va, va, va a estar muy presente. Y entonces esos profesionales que ahora, esa especialización tan fuerte, también lo estamos viviendo ahora con Passy House, eh, sí que tiene cabida en estos, en estos, en estos medios sectoriales. Eh, y por último, el, lo he dejado para el final, pero para mí la web y, web y blog sería lo ideal, es el centro de todo. Eh, yo entiendo las redes sociales como un primer contacto con, con el posible cliente y, y al final entiendo eh, la web y el blog como el, el, el, la manera de convencerle ¿vale? Es como llevártelos tú a, al huerto y que, y que vean lo bueno que eres, lo profesional que eres y, y al final que, yo creo que eso es lo que decanta que... que, que que, tengan a, que, que, que te contraten o no. ¿vale? En una web, sobre todo, eh, para mí lo más importante sería publicar tanto los conocimientos que tiene uno, eh, los cursos que ha realizado, por ejemplo, y también la experiencia. Eso es también un poco lo que va a hacer que la web se vaya actualizando poco a poco, porque hay un par de cosas que me chirrían un montón de, la, de las webs y es que estén desactualizadas y, y también... Que no tengan dominio propio, ¿vale? Eh, es decir, eh, hay, hay herramientas gratuitas que dan eh, que dan muy buen muy buen servicio, como puede ser one and one, wix, eh, esta eh, Spark, que yo no lo conocía y ha sido a través de Slack, que he visto que se pueden hacer también páginas web así como muy muy rápido, pero me chirría el, el dominio eh, periquito de los palotes arquitectotecnico.wix.com no por favor o sea eso vale muy poco dinero tener la, la página web y creo que da una imagen eh, mm, muchísimo más positiva el que el, sea el dominio propio vale el periquito de los palotes arquitectotecnico.com o, o punto es o, o lo que queráis y lo otro que aún como os decía es que siempre está actualizada por favor porque entrar a una página web y ver que el último contenido se publicó en 2014 eh, eh, da muy mala imagen, vale, da muy mala imagen. Y ya está. O sea, bueno, eh, lo último, eh, he, he mandado de ver, porque para que esto sea lo más práctico posible, eh, he hecho un ejercicio para, para, bueno, yo no lo he hecho, he planteado un ejercicio para que lo tengáis vosotros también, que es como crear tu propio plan de plan de comunicación, vale. Y bueno, un poco un recorrido por la presentación que he hecho, identificar emisor y receptor, que significa identificar a tus clientes y, y dónde están en, en internet. Esto al final también puede ser, identificar dónde están los clientes también se puede eh, hacer a través de ensayo-error, ¿vale? Definir la comunicación, me quiero referir sobre todo en qué canales, en qué redes sociales vamos a, vamos a, a usar. Eh, ¿qué cosas se pueden, se pueden publicar? Pues sobre todo eso, contar un poco eh, nuestro día a día profesional, el compartir conocimiento, creo que es muy importante, que se valora mucho el, el, el ser eh, generosos con la, con la comunidad, con los usuarios y poder compartir también cosas de nuestro, de nuestro conocimiento. Eh, o si son simplemente noticias de prensa. El tercer punto eh, para, eh, yo creo que es muy importante, a día de hoy con las herramientas tan sencillas que hay para crear una página web, creo que es muy bueno que todos tengamos una si estamos trabajando como profesionales libres. Y eso, volcar tanto la experiencia profesional como la formación. El punto número cuatro, por favor, hacer una frecuencia de publicación, obligarnos un poquito a, a, a que semana tras semana, día a día, que siempre vayamos compartiendo algo, y el último punto que os decía que para mí es el más importante en las redes sociales, que es la, interac la interacción con los usuarios. Eh, la comunicación que siempre sea bidireccional. Eh, que tanto que nosotros compartimos contenido como que nosotros valoramos también el de, lo el de los demás y, y lo compartimos también, también igualmente. Y hasta aquí. Oye, pues genial, muy bien. Es que, pues, joder, tío, es súper rápido, o sea, son y I52. Se pasa 90, volando. Eh, ahora, no. rabio el ojo iba, iba, viendo que se movía mucho y si queréis abrir el micrófono y preguntar cositas o cosas que hay aquí en el blog, pero queréis decir ahora. En sí, lo que lo que pasa es que creo que es mejor que, que des tu pie y que se abra el micrófono para que no se lo abra todo el mundo al tiempo porque si no se genera mucho ruido, vale. Entonces yo puedo estar tres minutillos más y me tengo que ir. Vale, pero... no. Si quieres márchate. Si caso... sí. Bueno, cuando quieras. O sea, vete cuando quieras. Ah, vale, ¿eh? gracias. Me estás echando. No, no, no, no, por eso digo que no. Me, me encantaría quedarme porque es un tema que sabéis que a mí también me va muchísimo, pero me tengo que ir a la siguiente. Y bueno, pues manejate tú el chat y, y contestas. Eh, yo, si acaso, como me tengo que ir, solo hacer una mención que es lo que yo he comentado: que a mí, Instagram me va especialmente bien porque estoy compartiendo mi día a día en la obra y cosas que eh, desde fuera no se ven. Y lo que estoy haciendo es tratando de mostrar a mi público que, que lo tengo definido. Eh, y sé que está ahí, estoy tratando de explicar de mostrar cómo trabajo gracias a, gracias a Instagram. A mí sí que me está funcionando, pero sí que es verdad que es importante que si estamos en esa red, pues hay que saber muy bien lo que, lo que queremos mostrar y cómo queremos mostrarlo. Claro, es que yo entiendo, por ejemplo, que el hormigonado de un forjado no le interesa a, a, si, a, si tu cliente es eh, un particular, ¿sabes? Pero claro, si, por, mí... en, en tu caso en tu caso, por ejemplo, que lo hemos hablado muchas veces, que son los arquitectos. Eh, sí que les interesa, yo creo que eh, si nuestros clientes son los arquitectos para que nos contraten para la dirección facultativa, por ejemplo, eh, creo que es muy importante, o incluso para contratarnos como coordinadores de seguridad, creo que es muy importante transmitir esa imagen de profesionalidad. Eh, a ver, el tema de la comunicación es importante para tener clientes, pero no es, la, no es lo principal, lo principal siempre va a ser ser buenos profesionales y el boca a boca siempre va a ser la mejor publicidad. Pero creo que la comunicación en internet ayuda mucho a que ese buen trabajo tuyo se visibilice, porque creo que es más positivo. O sea, si, si claro. tú haces buen trabajo pero no lo, no lo cuentas, pues te vendrán menos clientes. Te van a venir, pero te vendrán menos. Entonces, claro, lo que tú, lo que que tú volviendo un poco a lo tuyo, si tus clientes, por ejemplo, son arquitectos que están en Instagram y, y tú estás también en Insta, Instagram y estás transmitiendo que tú, tu profesión, como director de ejecución la estás haciendo de una manera preciosa, bellísima y súper profesional, pues los arquitectos dicen, pues mira, mira este qué bien lo hace, ¿sabes? Porque te pueden conocer a, a, a, sin conocer a, a, a nadie o a, a. No sé, lo que quiero decir un poco es que eso, que, que hay que identificar sobre todo muy bien eh, quiénes son los clientes para saber ahí? en qué red social estar. ¿Dónde están y cómo hablan? ¿no? ¿Qué lenguaje necesitan? Que es lo, lo siguiente que quería comentar. Me, me he tenido que desconectar dos minutos y no sé si has mencionado YouTube, porque YouTube ah. YouTube, ahora mismo está funcionando súper bien también. Yo estoy empezando a darle caña al tema y también puede ser tiene un potencial sí. importante ¿eh? también para los compañeros. Bueno, os tengo que dejarme, voy a prepararme la mía porque. Pero bueno, seguid, por favor, seguid por aquí porque no, lo el que no te... tiene mucho que decir. ¿eh? No, no, un poco lo que, lo que, lo que te digo. Eh, que... Uh, ah, mira, antes, antes, de, antes de irme, justo he leído. Antes de que te vaya, eh, sé que sí. hay, la semana que viene Correct. hay una charla de marca personal. Es gratuita, ¿vale? Es eh, online. Eh, ponla, ponla en, en Quedadate o en, sí. vale. en vale. la barra de Barbueso. Pones el enlace, por favor. Vale, me tienes que vale. salir ya los intros, Venga, sí, los sí, intros, sí, no. Vete, vete, vete. Que el, lo, lo que decía, que el jueves, creo que el, el 22 es miércoles o jueves. Pues no estoy seguro. A las 4 de la tarde hay una, hay una charla sobre, sobre marca personal. Marca personal. La da eh, desde, el colegio, desde el Colegio de Zaragoza y creo, creo que va a ser muy interesante. Y bueno, eso. El, finalmente quería un poco que abrierais el micrófono, que comentarais y que, y que me dijerais qué os parece, si tenéis alguna duda, si queréis que comentemos algo. Hola, Charo. Hola. Soy Teresa Gallín. Hola, ¿qué tal? Me lanzo la primera. Vale, vale. Eh, quería comentar que el tema de las redes sociales, pues, estar en todas es, es recomendable, pero estar bien en todas es difícil, muy difícil. Eh, yo también eh, apuesto por una y el resto, eh, pues, las llevo como las llevo. Uh -huh. Hago mis pinitos, pero que no puedo. Lo que he descubierto una, ahora ya unos añitos, que me está gustando porque hago una recopilación como un blog de noticias de otros y más las, mis noticias, o mis artículos, que es la de Scopit. ¿La conoces? Ah, pues no. ¿Qué va? Pues Scopit, eh, está, te he puesto ahí un enlace y te, te da tú haces la selección de temas que, que te interesan y te dan sugerencias día a día de, de los artículos del mundo que hay que sobre esos temas. Entonces tú seleccionas ah. los que te interesen y sí. está interesante. Yo sí, he encontrado sí. cosas buenas a través de... Y es he verdad. visto profesionales de ingenieros, de caminos que se están, que están en, con documentación buena, que están ahí metidos ahora ya. Sí, sí. Está interesante. Nada, es para dar más... <risa> claro, otra claro, vez. sí, ¿no? Para, para, para aportar. Eh, genial, porque es que esto me recuerda mucho, hace unos años había otra que se llamaba Paperly, que quizá a lo mejor la gente Paper que lleva Lee. más tiempo en Twitter sí. lo conoce. Y eso generaba sí. como, cada día generaba... Eh, un tweet y es eh, con, sí. un tweet con un enlace y el enlace era pues casi una página web como esta como la de Scoop. sí Lee también la tengo pero no la sigo tanto sí, también sí, estoy sí. suscrita que digamos pero esta es más sí. me gusta más también un poco no, eh, sobre lo que decías de estar en todas las bien en todas las redes sociales es que a ver las redes sociales que son un agujero negro de, de la productividad o sea de tiempo es un agujero negro entonces es, es muy fácil meterse en una red social y perder el tiempo de una manera eh, eh, escandalosa entonces creo que es más creo que es mejor eso lo que tú decías estar en poca, estar bien estar bien quiere decir compartir contenido de calidad eh, eh, con una frecuencia más o menos aceptable, y, so y la interacción con los usuarios. Para mí esas tres cosas serían como lo, lo más básico, por así decirlo. Pues sí, sí, y no has comentado a lo mejor la, la, las aplicaciones que gestionan varias redes sociales. Y a lo mejor eso también nos ayudaría. Sí, no sé. eh, yo personalmente eh, uso Hootsuite. Eh, mm. Hay bastantes más, está TweetDeck, creo que sigue, sigue usándose... Eh, también hay algunas herramientas que miden, por ejemplo, las métricas, las la estadísticas, sí. La... sí. Y pero un poco para gestionar todas las redes sociales, yo utilizaría Hootsuite, porque así para o para para una marca personal, creo que tiene, sí. pueden meter como tres canales de redes sociales. Creo que, por ejemplo, eso iría bien. Iría bien. Y tiene casi, se pueden meter casi todas las redes. Esa es, la que, esa es la que yo bien. la que yo uso. Pues gracias, ha estado muy bien la charla, me ha, me ha gustado. Gracias. ¿Es que, ¿Quiere alguien más hablar? Abre el micrófono y habla. Es que veo que aquí en el chat se está liando una buena. y Oye, si queréis... Ah, bueno, son las 12. Eh, si queréis, seguimos preguntando. O si alguien pre quiere preguntar algo, la hacemos ahora rápido y nos vamos todos a la charla de Enrique. Sí veo ahí una mano levantada. pero no se oye no se oye ahora ah hola yo soy ana soy de, de granada contra claro y, y yo nos conocemos nos sí, hemos sí. visto muchas veces sí, sí. Eh, no sé para los que a ver yo monté una página web y la tengo abandonada desde hace un año y pico no llegué a montar un blog qué era... ¿Qué os recomendaríais para la, los que no tenemos ni idea de montar una página web, por ejemplo, para empezar a manejarte y a llevar el blog? y Porque, por ejemplo, ahí me dicen, utiliza WordPress, pero digo, ¿otra cosa más? ¿Hay alguna ya. herramienta que podáis decir, mira, esto es prácticamente para tontos, ya. para los que queremos llevar la página web, pero tampoco podemos coger y decir, venga, voy a dejar todo lo que estoy haciendo me voy a dedicar a aprender diseño web? ¿Qué nos no nah. recomendaríais? No, claro. Eh, yo recomendaría Wordpress. <risa> Pero lo que, pasa, lo que pasa es que Wordpress tiene, dos, eh, tiene como mm, dos vías. Está el wordpress.com y wordpress.org, creo. Eh, creo que el punto, el punto .com creo que es el más, el más sencillo de usar porque creo, creo que es como más, más intuitivo, mucho más, mucho más fácil de usar. Pero la verdad es que tendría que echarle un ojo porque hace tiempo que no lo veo. Porque yo casi siempre tanto con, con mi blog como con el, la página del colegio de Granada usan WordPress y la, muchas páginas web usan WordPress el .org pero es verdad que necesitas así con más conocimiento es como más técnico así para empezar yo te diría el wordpress.com y luego recuerdo que había otra pero es que está muy antigua que es la de eh, Blogger que era de que era de Microsoft pero pero creo que eso ya no existe no él, creo que era de Google Blogger. Pero creo que esa ya no existe. Creo que wordpress.com sí. Pero, oye, lo, eh, me imagino que está en Slack, ¿no? Sí. Eh, vale. Yo, a ver, yo contraté una, una empresa de marketing de Granada. Contraté a Wola eh, sí. por tema de branding y tal y también me montaron la página web. Pero llega un momento que dice, mira, es que tengo yo que encargarme de la página web porque es que no voy a estar llamándole cada dos puertas diciendo, oye, cámbiame esto, ¿no? Porque al final yeah. no es dinámico. Yeah. Al final es tener que llamar a otra persona para que te modifique las cosas. Entonces tengo la página web montada, pero quiero saber manejarla. Mm. Quiero saber yo editarla. Yeah. Porque ahora, por ejemplo, yo qué sé, con la situación, pues de repente llega y, y cambia y dice eh, mis clientes, estoy disponible, por ejemplo. Y no tienes que llamar a otra persona para que lo haga. Yeah. Entonces, yo llevo un año con la web y me he dado cuenta de que o la modifico yo instantáneamente sí. o Pasan Mira, de ti, ¿verdad? No me acuerdo pues... de llamarte mañana, ¿sabes? Ya, claro, ya. Sí. Es que, claro, yo me imagino que la montarían en WordPress, pero la montarían en el punto, en el punto org, ¿verdad? Que te, tienes que entrar como a un panel de, de control, está sí. la parte de entrada, eh, tiene como una visualización así como más fea. Luego la página web muy bonita, pero la, la, en lo que es el tema de WordPress es feísimo. Para mí es manejable. Para que me entiendan. Yo lo vale. que lo han puesto, digo, mira, yo siento mucho. Yo aprender esto, sí yo qué sé, es como si de repente ahora te dicen, venga, aprende bien, ya Para ya. algo que no es lo tuyo, entonces. Sí, lo que pasa es que si ya has he hecho la inversión y, y tienes la página web, me imagino que también tienes el dominio, está diseñada, ya es como, ya solamente te falta a ti eh, aprender un poco de WordPress, un poco, ya no te digo manejarlo completamente pero aprender un poco para, para, para, para sacarle partido, ¿sabes? Entonces, en tu caso concreto, yo intentaría aprender un poco un poco de WordPress. Hay 18.000 tutoriales en, en internet, eh, cursos gratuitos, cursos de pago, pero, pero Jolín, en tu caso, por, por eso ya te digo, por aprovechar un poco la... Es que tampoco te creas que es tan difícil, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Es que yo, es que te diría, pues mira, pásate, hazte una web nueva, pero es como, tío, ya seguro que te has gastado el dinero que has hecho la inversión en la página web, yo la aprovecharía. Tengo que hacerlo, porque es que eh, monté la página web hace un año y es que no la he actualizado. Ya, ya, Es un perezón, perezón tremendo. pero Tanta mucho. Sí, sí, sí. Si no, otra cosa que se me ocurre, pero seguramente también te vaya, seguramente te vaya a costar dinero es que hables con la empresa, con la gente que te diseñó la página web y que tú le pases oh, perdón, que tú le pases las actualizaciones, de, para, por ejemplo, para el blog o si quieres ir subiendo cursos nuevos. Pregúntale a ver lo que cuesta. A lo mejor dices, pues mira, prefiero pagar, no aprender WordPress y por... ¿Y sí, lo ofrecen. O sea, es un servicio que ofrecen. Incluso ofrecen llevarte las redes sociales. Sí. Vamos, ofrecen de todo. Es una empresa de marketing que ofrece de todo. Además... Para la gente que esté por aquí, por Granada, Wola funciona mmm, estupendamente. Pero también en el tema de la reducción de costos y, y claro. tal, mantenimiento y luego eso, de... Tengo que ser capaz de hacerlo yo, porque al final estoy dando mi, mi imagen, entre comillas, o lo que sea, pero es que no me acuerdo, tengo una idea, tengo que, que hacerlo. Mañana no me acuerdo de mandarte un email o de estar pendiente de revisiones o yeah. al final quiero hacerlo yo. Y quiero hacerlo y ya está. Y sé que lo he hecho y que está bien, no tengo que estar revisando ni... Claro. Y es que es un lío al final. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces va a tocar aprender. Teresa. Sí, eh, no sé si vosotros tenéis eh, costumbre o no de utilizar o, o que os apoyen eh, alumnos de último curso de arquitectura técnica. Sería para ellos un favor conocer detalles y ver cosas de lo que hacéis vosotros como profesionales y ellos para ir aplicando lo que ellos saben. Saben perfectamente manejar las redes, saben perfectamente hacer páginas web de estas sencillas. Bueno, perfectamente van cogiendo hábito, pero... Que nosotros nos está funcionando muy bien. Los alumnos les pedimos que hagan y diseñen páginas web para su defensa de proyecto final de, de curso. Bien. Y, sí, sí. Eh, y lo pusimos porque teníamos una asignatura que era informática. Y decíamos que, que tenemos que pedir nosotros de informática. Si mediciones ya tiene su programa de mediciones, si programación ya tiene su pro, eh, programa de GAN, pues dijimos, bueno, pues aquí es de difusión. Y aprenden a, a, en un año a diseñar páginas web y a mantenerlas y luego muchos de ellos se, se dedican un poco a, a, bueno, a ayudan a, a otros profesionales lo digo porque a lo mejor es más sencillo para mantenerte la página web que el, tú estudiar si sí, no te gusta mucho porque te tiene que gustar sí. yo, llega un momento que yo no puedo hacerlo todo y lo entiendo y vamos mm, o sea yo me puedo formar en muchas cosas pero llega un momento en que tiene que haber un límite Ahora sí, estoy sí. formando menos chicas, por ejemplo. Eh, estoy terminando un máster, tengo una familia, tengo una vida, tengo un trabajo. Y dices, ahora otra más. A lo largo de la vida que te mata. Ya, lo que quiero decir, que dices, bueno, si no estoy estudiando, ni estoy haciendo nada, pues todavía. Pero cuando llevas varias cosas a la vez, no me da la, la vida. vida sí. No, porque, pero claro, necesito, que... necesito hacerlo, pero de una manera fácil. O sea. Nada, si tengo algún alumno de proyecto final de, bueno, de Granada o del Sur, ya os lo digo. ¿Algo? Gracias. Me voy a la otra charla, ¿eh? Hasta luego. Gracias, ha estado muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna preguntilla más o queréis que...? Claro, yo tenía... Eh, soy Frangil, de, de Málaga. Hola. Eh, hola, buenas. Eh, la charla interesantísima yo creo que da para una mañana completa, una tarde completa. Eh, porque nos afecta a todos personalmente eh, y ayer en una de, la, de las charlas, de, de las últimas creo, hablamos de eh, la visibilidad de la profesión, uh -huh. ya no solo a nivel individual, que es lo que has comentado tú, sino a nivel del colectivo. Sí. Eh, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se está haciendo eh, en cuanto, por ejemplo, al colegio vuestro de Granada o, a, o al consejo para sí. dar visibilidad y para que se nos valorice y para que todo esto enlaza con los honorarios al final, ¿vale? Sí. Eh, y, y por otra parte también, en el futuro próximo, que hablamos de dos, tres años, ¿cómo uh -huh. crees que va a cambiar este tema? Eh, redes sociales, eh, posicionamiento, todo esto. Eh, eso, ¿te refieres entonces a cómo lo veo dentro de dos, tres años para, a, a nivel de colectivo o a nivel de cómo eh, va a, a, a cambiar? Primero, a, a nivel de colectivo actualmente, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que se está haciendo para visibilizar nuestra profesión eh, creo que es lo que están haciendo los colegios en los que están tú, eh, pues, sí. colaborando y demás otras uh -huh. plataformas eh, y después a nivel personal en los próximos años cómo crees que puede variar esto claro sí mira en lo sí es cierto que en lo último quizás hace a lo mejor 10 años no había tan no había esa conciencia de que de que teníamos que mostrarnos a la sociedad en general como profesión porque porque si no, no no íbamos a, a tener trabajo yo creo que viene todo un poco de la crisis de 2008 en la que antes los clientes venían eh, venían a los arquitectos técnicos directamente y, y cambió todo un poco bajó el trabajo muchísimo y teníamos que ir nosotros a los ciudadanos también viene un poco eh, por ejemplo eh, cuando empezaron los certificados de eficiencia energética, yo creo que fue un poco cuando la gente empezó a preguntarse: pero primero, ¿qué es esto del certificado? ¿Y quién eres tú, arquitecto técnico, que, que, que me dices que me cobra X, lo que me tengas que cobrar? Entonces, yo creo que hay eh, esas, esas dos circunstancias eh, son las que empiezan a generar un poco de conciencia en el colectivo eh, a nivel colegial para para hacer ejercicios más de visibilidad hacia, lo, hacia la sociedad. Entonces, ha habido, ha habido bastantes bastante iniciativas, por ejemplo, esta de Activatía y tu edificio en forma, esta muy bien diferenciada. Activa Tía era para profesionales y tu edificio en forma era para la, para la sociedad. Yo creo que fue un poco de los, de los primeros ejemplos que, que empezaron a, a, a, a cambiar el mensaje según la persona, las personas que lo iban a, a recibir. Entonces, eh, va a ser un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, para que la gente empiece a saber que es un arquitecto técnico, porque eso no va a ser trabajo de cinco años. O sea, yo creo que hasta que no pasen otros diez años o veinte años, eh, si no hay un trabajo, si no hay como una línea de trabajo, un objetivo final para que la sociedad nos conozca, va a ser, va a ser complicado. Pero bueno, ya te digo que sí que, sí que está viendo bastantes iniciativas. Por parte de los colegios a nivel provincial, eh, por ejemplo, también el Colegio de Zaragoza, el Colegio de aquí de Granada, también estamos haciendo muchas actividades di dirigidas a la sociedad y a nivel Consejo, a nivel consejo General, que es la que, eh, a nivel nacional, también es verdad que hay muchas, eh, ahora sí que está habiendo también muchas más actuaciones. Por ejemplo, eh, por ejemplo, hay muchas más apariciones en prensa, que eso es una cosa... Eh, vital para, para que la gente vea quiénes somos solamente el hecho de que salga un arquitecto técnico en televisión que diga que es arquitecto técnico y que está haciendo estas cosas o que, eh, que sabe mucho re en relación a, a tema de house o de edificación sostenible eh, eso es muy, muy importante y eso sí que está pasando ahora está pasando ahora que se están multiplicando las la apariciones en prensa y a todos los niveles eh, prensa sectorial, eh, prensa nacional, eh, autonómica, eso sí que está habiendo bastante. Y luego, como, como lo último que me preguntaba, de aquí a dos, tres años, sobre todo en el tema de las redes sociales, me decía, ¿verdad, Fran? Sí, sí. Uf. Eh, espera, Ana, termino, termino esto y, y habla. Eh, la verdad es que el tema de las redes sociales que es una cosa que a mí me va sorprendiendo por ejemplo, yo no daba un duro por, por TikTok y resulta que ahora eh, a nivel red social, ¿saben? ya no te digo profesional o por ejemplo también me ha sorprendido mucho LinkedIn que era una red social que al principio no se usaba mucho hace dos tres años, era como muy, eh, en, en muy, había muy poca gente y ya te digo que en este último año, año y medio es que eh, ha mejorado la red social, pero también, eh, sobre todo, lo que ha mejorado es el alcance de las publicaciones. O sea, yo, por ejemplo, con Fundación Musat, eh, en Fundación Musat empezamos en Twitter y en LinkedIn, porque eran sobre todo las dos más profesionales. Eh, en Twitter sí es verdad que se empezó a generar muchísimos seguidores durante muy, un corto periodo de tiempo, y en LinkedIn era muy complicado empezar a ganar seguidores para la página de Fundación. Pero ya te digo que en este último año y medio que se ha multiplicado, o sea, antes era un crecimiento lineal y ahora es ahora es exponencial, exponencial. Y eso es una cosa que es que no me lo esperaba. Entonces, rápido y pronto te diría que es que no sé cómo va a cambiar. O sea, de aquí a dos tres años es que no sé cómo van a cambiar las redes sociales. Lo que sí sé seguro es que van a seguir, van a seguir porque son, son empresas muy fuertes, tienen mucha financiación, irán cambiando, irán cambiando cada red social y. Y seguirán adaptando un poco a las necesidades de, de la gente. Eh, al principio, por ejemplo, veíamos como Snapchat era una red social que la gente no le hacía caso porque el contenido duraba solamente 24 horas y la gente decía, es que ¿quién va a querer esa red social que solamente dura 24 horas? Pues bueno, tuvo que venir Instagram a copiar literalmente lo que hizo Snapchat y ahora también lo va a copiar Twitter. Bueno, lo, lo, lo, además de ponerlo en Instagram, el tema de la, de la historia, el contenido que solamente dura un día... Lo incorporaron también a Facebook, lo incorporaron también a WhatsApp y ahora también lo va, lo va a incorporar Twitter. Entonces eh, creo que sobre todo lo que genera las redes sociales es mucho contenido y, y muy, frecuentemente, muy frecuentemente, pero yo creo que nosotros seguir ese ritmo a nivel profesional, eh, personal, seguir ese ritmo de publicación eh, va a ser eh, imposible. Pero lo que sí que va a poder ser, eh, sobre todo el tema de la interacción. Si yo tuviera que dar un consejo a la gente para que un poco crezca su influencia, su alcance en redes sociales, es la interacción. Eh, el compartir, el darle a me gusta a otros, compartir contenido de, de terceros, compartir contenido de compañeros, generar tu propio conocimiento también y compartirlo. Eh, para mí sería eso la, la base. O sea. Respondiendo rápido y pronto, no sé cómo van a cambiar las redes sociales, pero sí creo que la interacción va a tener mucho más peso. Vale, gracias. Nada. Ana, perdona, que te he cortado antes. Sí, yo como estaba hablando del colegio, a ver, yo no llevo mucho tiempo colegiada, yo me colegí en 2017 y tampoco sé cómo estaba el colegio antes y tal, pero lo que sí me he una cosa que a mí me encanta, eh, son las comisiones del colegio. O sea, son compañeros que se reúnen en torno a un tema... Y se reúnen cada X tiempo y dedican a gran parte de su tiempo a hacer difusión de la profesión. Yo llevo unos meses que me contacté con la Comisión de Accesibilidad. claro Y el trabajo que hace la Comisión de Accesibilidad de cara a explicar el, el técnico perfecto para esto es el arquitecto técnico. Eh, publicaciones, difusiones, etc. Eso lo hace el colegio. Sí. Y lo hacen los, los colegiados desde digamos una parte voluntaria de cada uno y aportando lo que cada uno puede sí quizá eso yo lo veo como una parte de difusión muy buena por lo menos sí. la de la de accesibilidad claro vamos no, por ello yo acabo de llegar a ella entonces tampoco me puedo marcar ninguna medalla con eso no eh, también eh, comunicación entre nosotros el contar es decir eh, Tú prepárate una ponencia, vas y dices, mira, yo hago tal, eh, y explícalo. Y a lo mejor un profesional te ve, te escucha, y cuando tengo un problema, pues a lo mejor coge, te busca en LinkedIn o donde sea. Sí. Mira, y, y le puedes echar una mano a alguien, o mira, es trabajo también. Igual, igual que lo estamos haciendo aquí, apliquémoslo al contar. Es decir, eh, es un congreso y es de, de arquitectos técnicos. Si tú entiendes de algo, pues prepárate una ponencia. No me lo he aplicado a mí todavía, pero es una cosa que tengo, que tengo sí. vista para más adelante. También otra cosa que es las publicaciones de investigación, ¿vale? También es una gran parte de comunicación. Eh, Joaquín Durán Montorriarte y todo el que quiera puede colgar ahí cualquier cosa de investigación, porque eso, esos otros técnicos, los arquitectos, los, yo qué sé, eh, los historiadores del arte, los arqueólogos, eso lo tienen muy. Y, muy... interiorizado interiorizado directamente y saben que tienen que publicar y saben que tienen que hacer cosas y cada vez los arquitectos técnicos lo hacemos más pero sabemos de muchas cosas lo que pasa es que no las comunicamos ya yeah. eh... con... a ver sí, habría sí, que te... hacer también más, más difusión de eso, de tu propio trabajo de pero desde la investigación desde mira, pues yo he hecho esto pues mira he probado esto, he aplicado este material etcétera y lo hacemos, pero realmente luego no lo difundimos. Ya, yeah. bueno, realmente porque eh, nosotros no tenemos esa formación. O sea, como arquitectos técnicos, sí porque por ejemplo los arquitectos, y aunque recurre mucho a, a, a ellos como ejemplo, pero es que ellos son el ejemplo de la comunicación de eh, mira que bien hago todo, ¿sabes? Ellos tienen muy interiorizado que por ejemplo una de las cosas más importantes para ellos de obra es la fotografía de, de obra, o sea, porque eso saben que para ellos es visibilidad, salir en revistas, eh, cruzar países con tus propias obras que te contraten en, en 18.000 sitios y a lo mejor no tanto el detalle constructivo de la cubierta plana con el peto, entonces pero ellos sí tienen muy interiorizado que la comunicación es muy importante, pero en la arquitectura técnica no, porque es muy difícil visibilizar ese, ese trabajo es verdad que se puede visibilizar, por ejemplo, el tema de la, de la investigación, eh, pero ahora eh, el tema de la investigación es también eh, es difusión de nuestro, de nuestro trabajo en, en un nivel como muy, eh, muy... para un público muy reducido, porque al final la investigación, aunque es beneficio para la sociedad en su conjunto, eh, a, a, a, al corto plazo es solamente visibilidad en el en la comunidad investigadora. Pero claro, también el tema de la arquitectura técnica dentro de la investigación lleva muy poco recorrido porque no hemos podido publicar hasta hace muy poquito. Eh, era solamente la gente que tenía el máster a, que también le habilitaba para poder eh, presentar tesina, para poder luego hacer un doctorado, pero habitualmente los arquitectos técnicos es que no han sido, no han sido investigadores. y Yo recuerdo que los profesores de universidad tenían que estudiar una segunda carrera, para una licenciatura para poder dar clases porque es que no podían publicar en revistas en revista científicas. Entonces ahora mismo la arquitectura técnica tiene muy poco recorrido. Ahora, afortunadamente, con el tema del grado, pues ya podemos publicar sin necesidad de tener que hacer otra, otra carrera. Y, y, y bueno, y hay cosas como, como repositorios como Riarte, que, es que eso ha sido completamente un, un, acierto, un acierto. Y me ha gustado mucho el tema de las comisiones, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad, eh, ahí sí que creo que, por ejemplo, la sociedad sí que empieza a calar que empieza a calar entre la sociedad el mensaje de que el arquitecto técnico es especialista en accesibilidad y por ejemplo tú y yo conocemos a Mari Paz perfectamente que es una profesional de aquí de granada que es se dedica a eso se dedica a, a accesibilidad y entonces y, y, y, y también también toca un poco el tema de la especial no tocamos así un poco de de, de tangentemente el tema de la especialización en la profesión, que yo creo que también es muy importante. En vez de intentar darle a pegarle a todos los palos, eh, intentar centrarnos en uno que nos apasione y que y, y, y a tope con ello, porque eso va a hacer despuntarnos frente al resto de profesionales. yo En mi caso yo soy generalista, si me tengo que definir de alguna manera, entonces claro... Eh tienes que saber un poquito de todo y lo que tú sí. dices de Maripa, si yo tengo un problema de accesibilidad que yo no sé solucionarlo pues la voy a llamar claro y, y al final encuentras profesionales que saben realmente y tienen mucho control de algo que tú tienes una pincelada yo muchas veces digo que merece la pena conocer a alguien y saber su teléfono que dedicarte a aprender algo que a lo mejor luego no llega a aplicar en la vida o lo va a aplicar una vez o dos sí. Eh, las comisiones en los colegios, las reuniones, muchas veces te facilitan conocer a otros profesionales que están súper especializados en algo porque ellos han encontrado un nicho de mercado perfecto que a lo mejor mmm, ellos lo tienen co ya copado, pero si a mí sí. me aparece un tema, pues se lo derivaré a ellos. Sí, y también, y también se aprende mucho, ¿sabes? Sí. Yo entiendo también, por ejemplo, que... Eh, yo solo he hablado de la comunicación en internet, pero la comunicación en el mundo eh, físico, real, es súper importante. Y yo creo que eh, en, entrar en el, en el mundo profesional, eh, ya sea por ejemplo participando en los colegios, conocer, empezar a meterte en el mundo, a relacionarte con, con otros profesionales, qué se está haciendo, eh, qué es esto de las comisiones, eh, qué es esto de riarte ya empieza a meterte en el mundo y una vez que ya está que ya entra eh, ya es más fácil relacionarse eh, aprender de otro encontrar trabajo eh, eso la, sobre, eh, el mundo real es, es genial aprovecho para decir que la semana que viene hay un, también de la comisión de accesibilidad eh, hay también una charla ¿Vale? Para el que quiera. No sé ah, es verdad si también... que lo hace Manolo también. El, el, el miércoles por la mañana, ¿no? El día 22. No sé, no sé qué día, no lo tengo ahora en mente, pero bueno, para el que quiera. Que... Sí, accesibilidad en, en, también en edificios existentes, creo. Sí, es vamos, es especialista. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo estaré. Por obligación, sí. pero... <risa> <risa> bueno. <risa> por trabajo. Oye, eh, ¿qué tal? ¿Alguien más quiere hablar? Eh, Javi, veo tu cara todo el tiempo, pero no hablan nada. No hablo nada porque porque Ana Gutiérrez me ha representado al 100% por eh, en cuanto a, a la aportación mía a las redes sociales, etcétera. Sí es verdad que a mí no me da tampoco la vida para, para tanto. Yo soy muy torpe y, y me centro mucho en el trabajo técnico y eh, bueno, eh, intento hacerlo bien y casi a veces enfermizo. Y la verdad es que no me da la vida para para meterme en redes sociales. Entonces casi que me meto a golpe. A interactuar a golpe. Eh, ahora, por ejemplo, ayer, tres cuatro publicaciones. No tengo programada la siguiente y en, el, en los deberes que han mandado lo incumplo totalmente. Así que me lo he apuntado aquí antes de que se borre para, para aplicármelo. Claro. Pero tienes trabajo. Tengo trabajo. Vamos, fíjate, en el, peor, en el peor momento que estamos pasando ahora mismo en la sociedad, es donde yo estoy más liado. De hecho, estoy casi... Al principio casi agradecí este parón para, para, para solucionar cosas que tenía acumuladas, ¿no? Claro. Y no estoy todavía resuelto. Ahora, dentro de un mes y medio, dos meses, no sé cómo está el tema. Joli, a ver a ver si por lo menos son dos o tres meses. Sí, lo digo dos o tres meses con vista a mí, ¿no? A mi, a mi yeah. punto de vista. Por ahí me estoy planificando muchas, muchas actuaciones, o, o sea, varias, muchas, no, varias actuaciones. Y, y claro, yo le dedico mucho tiempo a la planificación. Pues mira, estoy, estoy en ello, ¿no? Estoy en, en, esa, en esa situación más. Bueno, alguna pericia, alguna historia que hay que desarrollarla con cierto, cierto sosiego, pero... Yo me paso la semana, me paso la semana volando habitualmente. Ya, ya. Pero no he encontrado ese hueco, eh, ese hueco que decía Ana, ¿dónde, cuándo? O sea, ya ponte ahí ahora a meterme en WordPress. Ya, también yo creo que hay una cuestión de, de, primero de prioridades y luego de planificación. Es decir, es más importante sacar el trabajo el trabajo que tenemos y hacer un buen trabajo. Para mí esa sería la, la prioridad primera. Y luego, por, y, y luego la, eh, el, resto de, el resto de prioridades. Pero creo que en una planificación eh, que sí que ayuda. A ver, yo lo digo y, y no lo cumplo, porque, porque por, con, con algunos clientes sí es verdad que, que tengo una planificación, tengo una programación, tengo también mi, mi, mis publicaciones programadas, sé cuándo van a salir y todo eso. Pero, pero pero en el día a día. Pues yo, por ejemplo, para las mías personales yo no, tengo, yo no tengo tiempo. O sea, porque ahora mismo creo que no es mi prioridad. O sea, ahora mismo mi prioridad es la, la de los demás. O sea, yo estaba hablando de, de tener una página web actualizada y el último post lo tengo yo del 2015, a lo mejor. Pero mira, me, sí, si yo, yo como acierto pocas veces en mi vida, pero hay veces que acierto y en esta cosa yo Y como me lo olí... Cuando hice la página web, o cuando mandé a hacer la página web a, a un profesional, le dije, hazme un escaparate. Claro. Que, digamos, que haya una referencia en la que, cuando si alguien me busca, me encuentre. Y vea una referencia de quién soy, qué hago y cómo puede contactar conmigo. Y lo que hice sí. fue un escaparate. Yeah. Y a partir de ahí, en la última página donde viene el contacto, la última fase de la página, eh, que se fueran actualizando aquellas publicaciones que yo hacía, no sé si me acuerdo si en Facebook o Twitter, fíjate lo que, lo que miro yo mi página, ¿no? y, y entonces, pues, cuando se van, cuando voy actualizando algo en Twitter o en Facebook, se va publicando ahí esa ventanita famosa, ese... Y nada, y esa, esa es mi actualización. Entonces, vamos, si a Ana le sirve, por ejemplo, a un escaparate, no prepare una, una página web que deba ser actualizada, sino el escaparate propio de, oye, ¿quién soy, qué hago y cómo contactas conmigo? Y a partir sí. de ahí las redes sociales que puedan, de alguna manera, funcionar. Sí. Me ha sorprendido mucho, ya por acabar ya la intervención, lo de Linkedin, que yo lo tengo olvidado. Pues, y me ha sorprendido... <ríe> me ha sorprendido tu comentario y evidentemente esto me va a servir la charla de hoy como mínimo para darle relevancia sí. a, a Linkedin. Y sobre sí. todo lo de las interactuaciones. ¿Me va a ver como un enfermo los próximos días? La semana que viene, no lo sé, pero los próximos días estaré interactuando con todo Cristo. Comentando todo el mundo. ¡Oh, qué bueno lo que dices! Por ahí, por ahí va. Sí, sí, sí, sí. No, a mí también me sorprendió mucho. Ya te digo, incluso yo recuerdo, yo recuerdo que me llamaron de, de Fundación Musa porque eh, me, me a mes le voy pasando las estadísticas de pues, bueno cuántos seguidores tenemos, qué, qué repercusión ha tenido en las redes. Y recuerdo una, una llamada que me preguntaron, oye, pero en LinkedIn, eh, ¿de verdad tenemos ese número de seguidores? ¿Qué ha pasado? Y digo, pues mira, es que no lo sé. O sea, es que no lo sé. O sea, yo sí sé, por ejemplo, que con Fundación Musa sí que tenemos la norma de que todos los días tiene que haber una publicación y yo creo que esa regularidad en la publicación ha sido la que ha empezado a, a, a crecer de una manera lineal, que el crecimiento en vez de ser lineal, que sea exponencial y además que fue en unos meses que es que yo, yo estaba sorprendido también yo decía, si es que yo no he dejado de hacer el mismo trabajo que hacía hace unos meses y ahora tiene mucha más repercusión y, y, y, y no, sé, no, sé por qué, no sé por qué porque el contenido es que sigue siendo igual que antes pero, esas pero... publicaciones que son pequeñas pequeñas publicaciones o sea micro claro. relatos, básicamente o sea no sí. se trata de hacer la un, un, dosis una. doctoral o sea, una tesis doctoral para, para no. publicar sino simplemente pequeños relatos de a lo mejor el claro. día a día o la novedad del día o la, un, un titular básicamente ¿no? sí sí eh, que, no, que no te la tienes que currar un montón sabes que por ejemplo lo, eh, Enrique Alario tiene cuando hace un post del blog eso es, eso es un, un tocho impresionante. Pues está muy bien hecho, él se dedica mucho tiempo a ello, pero, pero eso tiene que ser una vez... Él lo hace una vez a la semana y ya cuando le empezó a entrar más trabajo, de a dejarlo ya una vez al mes y ahora ya una vez al año. Pero, pero es verdad que... Y cuando que... se implica, se implica. Enrique, o sea claro. Enrique, cuando tú lees, tú lees un post de Enrique y Enrique es que te hace un... Bueno, hay gente que hace trabajo fin de máster con un, un artículo de Enrique. Sí. Porque lo ocurra mucho, no por, no por la longitud, no por el tamaño, sino por los palos que toca. La, o sea, a, sí. toca todo el abanico del tema que coge, aunque no entre demasiado en profundidad, pero te los toca todos los palos. Solo recopilar esa información tiene un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo, es un trabajazo. Entonces, eso, eso para cuando se pueda, pero pero al menos, al menos estar en la red social e interactuar. Ya, ya eso es suficiente es suficiente incluso te diría compartir noticias del sector que eso también pues mira hay una actualización del código técnico pues lo pongo en mi en mi en mi Twitter pero pero sí dedicarle un tiempecillo está bien quizá tú te has centrado en tu, o al menos lo que yo he captado que quizá para nosotros el LinkedIn y Twitter quizás sean las más la más relevante, y en algún momento Facebook, que yo confiaba en Facebook en el sentido de que yo creo que mi público, creo, no estoy convencido, pero que mi cliente objetivo está en Facebook, uh -huh. no está en Twitter, o sea, Ten en cuenta que mis mi clientes objetivos son particulares, que básicamente quieran hacer una actuación y quieran delegarla por completo en un, una especie de gestión integral, un project management que se le llama ahora muy moderno, que queda muy bien, y, y yo creo que esa gente está en Facebook, Me wow, Estoy convencido que es así. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, ver, sobre todo eso, la, la identificación de dónde están los, los clientes creo que es, es muy importante. Pero ya te digo que Facebook es que al no tener tanta, tanta... no tienen tanto alcance las publicaciones, porque incluso te puedes dar cuenta incluso en páginas que tienen muchísimos, muchísimos seguidores. Ya me salgo un poco de la arquitectura técnica y te digo, por ejemplo, marcas como Carrefour, que puede tener millones de seguidores. Si tú te fijas en, en, el número de, en el número de me gusta y el número de veces que se comparte ese contenido, que es también un poco el indicativo de, de bueno, vale, muy bien, tú tienes millones de seguidores, pero ¿por qué te has gastado aquí un dineral todos los meses para, para tener seguidores? No porque tu contenido sea buenísimo. Entonces, eh, si ves, por ejemplo, un poco el tema de los me gusta, buenas si ves también un poco el tema de los de lo, me gusta, el, el, el, la cantidad de comentarios que tiene, las veces que se ha compartido el contenido, ves también un poco el indicativo de, de, del alcance que ha tenido. Entonces te puedes encontrar sorpresas con que gente que tiene a lo mejor muy pocos seguidores tiene un alcance muy grande y, y otras marcas que tienen millones de seguidores tienen, tienen muy poco alcance. Tienen muy poco alcance. Entonces, eh, sobre todo es que eh, una de las cosas también importantes es el, el tema del alcance, por ejemplo, que al llegar al mayor número de personas y no tanto el número de seguidores. Yo creo que eso no, no es tan relevante. Y te lo, y te lo digo, eh, incluso clientes míos que dan mucha importancia al número de seguidores porque, porque bueno, o sea, al final también es imagen, ¿sabes? Es decir, joder, mira, es que tenemos miles de seguidores. Pero bueno, tú puedes tener miles de seguidores y que le, tus publicaciones tengan... Eh, un me gusta y, y, y que dan eso también muy, muy mala imagen. Yo creo que al final es tener contenido de calidad y llegar al máximo número de personas y, y el tema de los seguidores ya irá viniendo. irá viniendo. Yo eh, el tema de Facebook yo lo uso por cuestiones personales eh, pero lo que sí me da cuenta es que el tema marketing está muy bien enfocado en el, en el tema de, por ejemplo, que tú quieras llegar a un público. O sea, tú pones un anuncio en Facebook y dices, mira, quiero que vaya enfocado a personas de tal rango de edad, sí. que vivan en mi zona, o que se dediquen a esto, o que estén casadas, o que estén solteras. Es decir, haces una selección, dices, ¿cuál es mi campo? ¿Cuál es mi cliente? ¿Vale? Y tú haces una, una selección, digamos, de quién es tu público y a quién quieres dirigir esa, ese anuncio. Yo me he dado sí. cuenta de que de repente empiezan a aparecerme anuncios de arquitectos de mi zona. Ya, yeah, ya. Yeah. La zona de tal o de eh, cursos de formación que hace, yo qué sé, alguien de aquí. Es decir, sí. ¿Por qué? Porque me lo han dirigido a mí al yeah. final. Pero esa segmentación que tiene Facebook es muy buena para quien sabe usarla, pero, pero si no sabes usarla, tú te puedes estar dejando eh, 10, 20 euros que si no va para la gente que tiene que ver esa publicación, eh, es dinero perdido, porque le va a salir la publicación, pero esa persona va a seguir haciendo scroll y va a pasar de esa publicación. Y, y, y para Facebook ya la ha contado, como, como que te ha, te, te ha parecido a ti. Entonces, por un, a mí me cuesta, eh. a mí el tema de los anuncios en Facebook me cuesta. Es verdad que está muy bien segmentado, que tú sabes perfectamente, eh, puedes definir muy, muy, muy bien tu público, pero es que eh, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, es que es que Facebook es que es brutal porque es que os pasará también a vosotros que eh, estáis hablando de lo que sea, de hacer un viaje a Islandia y es que os va a salir el anuncio en Facebook entonces según qué cosas, está muy bien el tema de la segmentación y según qué cosas pues también está es peligroso, pero bueno para el que quiere poner anuncios de eh, viaje a Islandia pues estas cosas pues le vienen genial le vienen genial es decir, puedes puede segmentar muy bien tu público, pero, pero, pero es que es, es difícil, ¿eh? es difícil. A mí me cuesta mucho, tengo que reconocer. Yo lo he visto de cara a formación, por ejemplo. Sí. Eh, eh, una determinada empresa ofrece una determinada formación y dice, pues que todos los que ponga que son arquitectos técnicos o arquitectos en Facebook, mm. de la zona tal, tal, tal, pues que le salga la publicación. Y sí. eso estás quitando una barbaridad de gente, porque mucha gente pone a que se dedica. Claro. Sí. Entonces, eh, depende de lo que hagas y de lo que quieras llegar. Mm, yo Facebook, es que, de verdad, yo es que no lo veo como tener una página en Facebook y tal y cual. A mí me contacta la gente con, eh, profesionales por Facebook. Y digo, mira, perdona, contáctame por LinkedIn porque es que el Facebook es personal. O sea, no, no vamos a liar, a liar las cosas. Círralo, sí, eh, tiene opciones ¿eh? para que no te pueda escribir la gente, y para que esté completamente capado, incluso que no aparezca en las en la búsquedas de, de Google. Porque todas las veces puedes poner tu nombre, yo pongo Gonzalo Alonso, Facebook, y es que sale mi perfil. De hecho, bueno, tendría que mirarlo, no sé si sale. Pero, pero eso se puede cambiar, ¿eh? Facebook eh, para unas cosas está muy bien. Para el tema de la privacidad se puede controlar mucho. Es verdad que una vez que te abres el... Primero, cuando te abres el perfil, si tú no lo modificas, eso está abierto, pero vamos, a, a, hasta el que vive en Hong Kong. Pero... Pero si sabes dónde están los controles adecuados, lo puedes cerrar. Sí, yo lo tengo cerrado, pero hay gente que me contacta. ¿Por qué? Porque tengo mmm, compañeros que son amigos que los tengo en Facebook y van ah, tirando de uno y de otro. Y al final te contactan y ves que eres arquitecto técnico en tu perfil o lo que sea. Pues mira, eso vas. también... Y te escriben. Eso también está eh, guay. Que Esos gente... compañeros que lo están quitando. Yeah. ¿A qué se dedican? Y vamos, mmm, hasta el nombre y los apellidos eh, se están sí, poniendo... Sí. Por... La inicial, Para... Ya. para que no lo enganchen por redes personales, ya. porque eso también es un problema. Claro. Eh, puede depende, ser del equipo... Depende de tu vida personal, ¿eh? Puede, tú puedes ser del equipo verde, puedes tener una idea o, o yo qué sé, o puedes ser muy católico, o puedes, ser, no sé, sí, o sí. puedes estar en contra de muchas cosas, pero pers personalmente me parece muy bien, pero profesionalmente tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, sí, sí. sí. Ana, sí, sí. yo a ese, a ese respecto, eh, incumpliendo las normas de Facebook y sabiendo lo políticamente incorrecto que soy en mi vida personal y lo políticamente correcto en mi vida, como si fuera Doctor Jack y Mr. Hyde, vamos, eh, tengo eso? dos perfiles, uno personal y uno profesional, porque, no porque tenga dos personalidades, sino porque son dos aspectos totalmente distintos de, de mi vida, yo no trato, a ver, soy la persona que soy, pero que... Eh, no trato ni con el mismo vocabulario ni con la misma forma un tema profesional o un aspecto profesional que el aspecto personal por eso me dice no y está, no debe ser pues, se supone que no, incumplo eh, las normas pero en una parte va solo el tema profesional y en otra va solo el tema personal yo tengo una norma y yo en Facebook no agrego nunca a nadie que no conozca en persona claro. es personal o sea, lo que quiero decir yo ya tengo esa norma y la cumplo y tú me puedes decir que eres mmm, el mejor amigo de mi hermana, o me da igual, lo que sea, eh, pero yo solo agrego a personas que conozco personalmente. Me quito una criba, una criba muy grande, o sea, yo no meto en mi Facebook a gente que no conozco, porque es que no lo hago. Profesionalmente, la... pues tú lo haces. O sea, yeah. sí tendrías que hacerlo, sí tendrías que coger a gente que no conoces personalmente, yeah. si quieres llegar. Eso la, la sea, da para otro... Me muy bien cribando así da para otra para un curso el chalo lleva una hora y diez minutos no es culpa vuestra eh bueno, vamos a no, no está el... que está interesantísimo yo, yo es que fíjate estoy aquí porque en otra cosa ando no es que ande demasiado perdido pero es que si sí, verdad que quería ver qué, qué prioridad escoger en, este, sí. en este camino de no tener tiempo ¿no? Eh, o al menos claro. creer no tenerlo no o no pues si tiene un poco Claro, sí tiene un poco saber dónde emplearlo. Muy instructivo, ¿eh? a mí me ha pareció... Me ha venido muy bien la, la charla, aparte de saludar a gente que aprecio. El... Muy bien. Hasta muy Bueno, el, mi, mi paisana Ana, que la acabo de conocer, que yo, que esté en Sevilla, soy gran ahí, ¿no? Sí, Ya no tiene nada de granahíno. Hablo ya con el quillo, mi arma y esas cosas. Vamos a cambiarnos al otro. Venga, a ver Venga, si te Vale. Nos vemos allí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.